Familia, ya estamos de pie, in the morning, y vamos a responder una de las preguntas que más nos hacéis, ¿cómo entrenamos cuando estamos de gira? Pues mira, me he llevado a los chavales a hacer escaleras, porque no, Zugasti nos dejó que la cosa hay que, no, pero a ver, que las escaleras son de dos en dos, ah, vale. de, ahí está, no hace falta que intentéis tirar el suelo al suelo, ¿eh? muy bien, venga, izquierda. Que sepáis que tenemos que hacer unas 500 10 veces ¿10 veces? Sí ¿En el ascensor no se vale? En el ascensor no se vale Aquí la clave es Pedir una sexta planta En el hotel Si no tiene ascensor mejor ¿Tienes Lo curioso es que les he dicho A ver El outfit es el que queráis Y uno se ha presentado eh, Un poco... Broadback Mountain, y el otro se ha presentado de, de, de guay, ¿sabes? Eso sí, los dos con... ¿Dónde vais con el ordenador para hacer escaleras? Bueno, hasta que ¿Os dais cuenta que entre los tres no hacemos uno? No. ¡Sexta! Va. Vamos, que no, que no. ¡Ah, que sí! ¡Sexta! Venga, va, esto, diez veces más. Pedazo, Fragoneta, The Sixth, que esto ya es como nuestra casa, estamos echando un poco de menos, Pela yo estoy echando tus rapeos, tus bases, tu música. Claro, claro, claro, claro. Rubén, ¿tú te ves ahí jaleando cuando no, se venga, acabe venga, una estrofa? Venga. Yo, oh, oh. ¿Sí? Venga, va, venga, márcate ahí. una base. Ey, Pela, empezamos en Valencia, pero lo que quiero es que cantes con cadencia. Eh. Esta base, Pela. Martes fuimos a Zaragoza, pa'l chico para la chica, no veas cómo lo goza. ¡Ey! Yeah. Hey, ¡Fuckers! Estamos en Pamplona, de toda la gira, la sala más moderna. ¡Ey! ¡Ole! ¡Ole! Jueves en Donosti ya tenemos sala, y si no vigilas, te pierdes la gala. ¡Ey! Oh, hey, yeah. uh, uh, uh, uh, uh. el viernes lo vamos a pitar, primero la charra, y luego documental. ¡Ey! Oh, uh. Uy, uy, madre mía. Ya, suerte que estamos llegando. Que si no, nos mandan al palco, chaval. Bueno, familia, que os prometo que lo hemos intentado, ¿eh? Pero si queréis saber las infos de las salas y los horarios y todo, aquí abajo, aquí abajo. Os esperamos en la sala y estos días dándole mucho a la carretera y escuchando hip hop. And the ride through the city's backside. I see the stars come out of the sky. Yeah, they're bright in a hollow sky. You know it looks so good tonight, oh. Cantar es lo tuyo, Pela. Sin duda no es lo mío. Bueno, familia, la que liamos ayer en Zaragoza... Primero en la sala, tuvimos que llenar dos salas como esta. Muchas gracias a todos. Y sobre todo, luego la que liamos, coño. Y creo que hicimos el entreno solo en la estación buscando el hotel. Sí. Así de friki somos. Mira, mira, mira. Esto es la estación de tren Zaragoza Delicias. Chavales, a ver, lo que no nos pase a nosotros, ¿cómo pueden ser ya casi las 11 de la noche? Llevamos una hora andando por un parking y ahora por la estación de tren y no encontramos el hotel eh, ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Pantalón corto, maleta y un hambre que se caga la perra ¿Me queréis decir ya dónde es el sitio, por favor? Vale, vale, vale, vale Hay que controlarles de cerca, tú Hay que controlarles de cerca Luego dicen que loco soy yo O sea, no puede ser, ¿verdad? E encontramos el hotel al cabo de dos horas ¿Tú has visto lo largo que es esto? Que que na, <risa> mañana <risa> es que salimos a trozar por allí Pero es que esto está muy bien, porque como en Zaragoza hace mucho frío Yo mañana haré el entreno por aquí Quería hacerlo dentro del parking, pero es que lo haré corriendo por aquí ¡La puta! Pero... ¡Pela! No, no, es demencial, es demencial, no me he fijado Pero mira, mira por el otro lado, es que no se acaba nunca tampoco ¡Increíble, increíble! Hostia, tira, tira, Vas apagante. adelante Como y... para Vuelves a girar, mira, mira, es que no se acaba nunca o sea, yo creo que cuando lleguemos al final nos deberemos estar en el principio para volver a llegar al final, de volver hasta el principio, de volver a llegar al final. O sea, esto es el día interminable. Porque cuando ya hemos cenado y todo, se habían equivocado y nos han cambiado de habitación porque teníamos una doble. Con yo una quería hacer cucharita con él. Claro, no quería... había una cama de matrimonio y no había una tercera cama. Entonces, los tres en una cama, no. <ríe> y ahora estamos aquí con las maletas, cruzando de nuevo. Estamos reventados, ¿sabes? 12 de la noche cambiando de habitación. Venga, chavalotes, vamos Mira. para allá. Mañana ya no hace falta entrenar, tú. Hostia, pasillo para arriba, pasillo para abajo. Bueno, chavales, que sepáis que seguimos entrenando las escaleras. Pero yo os tendría que decir, Pela, Rubén, eh... Um, Yvonne, que está viendo los vídeos estos días, igual este no es el... el ¿no? Pero son escaleras. Sí, son escaleras, no, pero hay que subirlas de dos en dos. Mira. Y las estáis subiendo de oh, cero en de dos. cero. Sí, de dos Hostia. De dos en dos. Mira, espera, se me ha ocurrido una cosa, a ver qué os parece. Y creo que incluso esto podría llegar a ser un entreno. A ver, familia, estos pedazos de Fistro se las prometía muy felices, pero yo creo que he encontrado la manera, Y bueno, tú me vas a decir si está bien o no, de hacerles entrenar ya de una vez por todas. Tres, dos, uno, escuela rusa en Pamplona en un centro comercial. Muy, muy, locos y muy estropeados, ¿eh? pero yo creo que puede funcionar. Ya nos hace tanta gracia, ¿eh? Entonces esto es escalera que baja y estos tíos aquí toda la tarde subiendo. Venga, uno, dos. Uno, dos uno. Pero que es de dos en dos, hombre, va Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno Y ahora con un poco más de ritmo Uno, dos Uno, dos Uno, dos, uno, dos. Uno. Pela, ya no, ya no Ya no estás llegando a... Me parece que la cosa se te está quedando un poco, pero es uno, dos, uno, dos, uno, dos. Uno, dos, uno, dos, uno, Hola. ¿Qué? No sé, una no, ah, bueno. ¿eh? Ah, vale, vale. Eh, no, vale. porque han el toque que las cámaras. así que, vale Vale, vale. No sé, pues, ah, igual pasa, no pasa ¿eh? vale. gracias. ¿eh? Gracias por hacerlo con una amabilidad. Venga, vale. hacerlo con una amabilidad. Nos vamos para casa. Opa, venga. Hasta luego. Gracias. Ay, mira, es muy bueno que te peguen la bronca pero al menos, hostia, que te sí. peguen el coque. No, no, que normalmente a mí siempre que me han pegado la broma me han pedido y hacen cojonas, ¿no? Incluso, incluso te quieres hasta revelar. Pero cuando te viene y dicen, oye, oye Ven venga, a meterte a la bronca. Un poquito de por favor, dices, gracias y que no se nos enfaden Venga. Vamos para allá. Vamos. ¿Allá? Pa allá? Venga. Y...